Saludos cordiales, Prislines de todo el mundo. Os está hablando Luis en directo, como siempre, desde Madrid. En esta ocasión estamos con Eduardo, que está en Ginás del vallés en, en Barcelona. Eh, bueno, lo primero que os voy a decir a todos vosotros que todo lo que os decimos aquí en Prisline, en los vídeos que hacemos siempre en directo, siempre en directo, son nuestras opiniones, ¿vale? Es para haceros pensar, daros caminos legales. Y ayudaros el que quiere una consultoría conmigo como vamos a hacer ahora con eduardo pues lo único que tiene que ponerme en los comentarios que quiere la consultoría y su skype y yo le agrego y ya vamos sincronizando las horas y también en instagram todos los días a las 6 de la tarde hora de madrid pues también hago las consultorías pero ahí son menos personales vale que lo sepáis bueno el tema de hoy cómo arreglar los papeles en españa eduardo eh, yo creo que lo mejor es que te presentes aunque yo te conozco es un PRIXLINER que está también luchando como todos estamos mejor preséntate tú eduardo para que te conozcan un poco y, y empezamos la consultoría si te parece bien Vale vale. Bueno eh, buenas tardes a toda la audiencia ¿no? Eh, mi nombre es eduardo palacios soy de origen chileno y claro eh, tengo algunas consultas que ya le he hecho a Luis y me gustaría compartirlas con vosotros eh, me imagino muchos de los eh, oyentes eh, pueden que estén en la misma situación que yo la idea es ir aclarando algunas dudas y bueno, para eso el especialista Luis, en este caso, creo que irá disipando de a poco la, las dudas. Si sí, te parece bien, Eduardo, mm, dime un poquito las dudas que tienes, aunque ya me las has pasado por escrito antes para tenerlas mejor preparadas, pero como los crilines no las conocen, si quieres, pues hazme la primera y te voy respondiendo y vamos así, si te parece bien. Vale, vale. ¿Vale? A ver. A ver, eh, deja acordarme bien. Bien, eh, yo eh, aquí en España yo ya tuve residencia legal entre el 2001 y el 2005, pero eh, solamente a partir del 2004 o 2005 creo que obtuve la residencia y esta fue temporal, no fue de larga duración, ¿no? No obstante, por problemas familiares, tuve que volver a Chile, entonces todo eso se perdió. Eh, mi familia vive aquí muchos años ya, de hecho mi hermana tiene nacionalidad española, mi cuñada es española, mis sobrinos son españoles, en fin, tengo arraigo eh, familiar aquí en, en España. He, he venido ya en cuatro ocasiones, me, me parece, en el 2005 a la fecha, y ya en esta ocasión me he quedado definitivamente. El problema es el siguiente, yo en calidad de turista actualmente estoy legal, que tengo un periodo legal de estadía de tres meses. Sin embargo, cumplidos esos, esos tres meses, en teoría, en teoría pasó a ser ilegal. Y eso es lo que yo no quiero precisamente, quedarme ilegal. Entonces lo que yo le consultaba a Luis era si uno podía ir a su consulado, en este caso mi consulado chileno, y poder extender ese tiempo de permanencia como turista, entre comillas. Por otro lado, eh, también mmm, hice algunas consultas relativas a, a los contratos, los famosos contratos de trabajo. He visto una serie de videos y creo que hay cinco opciones, cinco opciones que eh, desde el punto de vista teórico se ven bien, pero no todos cumplen esos requisitos. Una de ellas creo que es ser estudiante, pero no sé hasta qué punto puede uno entrar en esa calificación de, de estudiante. En calidad de turista, sin necesidad de tener que volver al país de origen. Y esa es la idea, yo no quiero volver a mi país de origen para ir a hacer mis papeles. Otra es estar casado o tener una convivencia de hecho con una ciudadana española o nacionalizada española y eso desde mi punto de vista me parece un poco más difícil ¿no? y la otra me parece que es arraigo laboral haber tenido un contrato de trabajo y haber estado trabajando en forma irregular y en este caso se comprobaría eh, mediante un informe laboral que naturalmente tengo y constatar que eh, la persona que fin finalmente contrató, eh, lo hizo una vez que se cumplió un periodo de tiempo, pero tengo la impresión de que habría que demandar en este caso al al, el, al ex empleador al empleador eso no ¿Tampoco? lo hagas ahora lo hablamos Eduardo Te estoy, tampoco estoy... me me parece esa esa idea la otra si mal no recuerdo es tener primer... un contrato o una oferta de trabajo ahí, a través de una empresa tecnológica o bien una empresa de características digamos comunes, ¿cierto? No, normales, pero tener un cargo directivo, o que sea eh, muy especializada la función que uno va a cumplir. Todo esto lo digo en el marco, en calidad de turista, sin necesidad de tener que volver al país de origen. Lo otro que yo también eh, pude informarme es que tanto mm, chilenos y peruanos tienen un régimen preferente a la hora de presentarse en el INEM, en este caso. ¿Qué significa eso? Que estarían en igualdad de condiciones aquellas personas que son de origen peruano o chileno para postular un trabajo, es decir, eh, no habría eh, distinción en este, en este caso por sobre los ciudadanos españoles, o sea, en, en las mismas condiciones, digamos. Así que no sé hasta qué punto todo esto es factible y susceptible de, de poder eh, resolver. Pero bueno, eh, Luis es la persona especialista en este tema y seguramente eh, nos dará mucha información al respecto. Bueno, ¿Qué te parece? Especialista, yo os doy mi opinión. Vale, yo estudié derecho pero no ejerzo ni he ejercido como abogado. Yo, pero bueno, me conozco porque vivo aquí en España, conozco la situación, Eduardo. Yo sobre todo trato de animaros, trato de daros caminos. Efectivamente, del dicho al hecho hay trecho. Vale, claro. pero también está claro que lo que hacéis necesita una motivación. Que me he visto algunos vídeos por ahí en YouTube de otras personas que es que vamos, te dan, te dan, te da miedo. Te da miedo, te dicen que no vengas. Claro. Pero luego ellos están aquí. Claro. He visto vídeos de, de, de migrantes que llevan aquí 20 años, 5 años. Ellos están aquí, pero vamos, te ves sus vídeos y te asustas. Te dicen, pero claro. ellos, ellos están aquí, se han quedado aquí, <coughs> no han vuelto. Ayer estuve viendo uno de Venezuela. Que madre mía, cualquiera que lo viera se le quitan las ganas. Pero yo decía, ¿y este hombre por qué no se vuelve a Venezuela? Oye. Si está tan mal aquí en España. Hombre, yo trato, Vaya. Eduardo, yo estas y todos los PrILINES, yo aparte de daros mi opinión, que siempre insisto que es mi opinión, y creo que lo hago bien, ¿eh? no me voy a echar flores. Eh, también me gusta no, no, no, vuestra opinión, la vuestra, la de los invitados. Porque yo os traigo invitados reales, pues como ahora es Eduardo, que está aquí en, en, en un pueblo de Barcelona. Y, y, y nada, y entre todos hablamos y sacamos inteligencia colectiva, que se dice. Claro El, que sí. Eduardo está arreglando los papeles en España, como os ha dicho. Una pregunta que te hago, Eduardo, de lo que nos has comentado: ¿cuánto sí, sí. has estado ahora? Eh, has entrado tres meses de turista, ¿no? Eh, bueno, vine en marzo por motivos de salud de mi madre, que lamentablemente falleció en abril. Luego tuve que volver a Chile por un tema legal de papeles. Y eh, he vuelto ahora el 5 de agosto. Es decir, en teoría tendría permanencia legal como turista hasta el 5 de noviembre. Esa es la, la situación actualmente. Vale, entonces ese dato es muy importante: hasta el 5 de noviembre, porque sería la fecha límite. Que tendrías un poco para arreglar tus papeles digamos Así desde es. aquí porque en el momento que se cumple esa fecha límite al intentar arreglarlos te van a decir que que, que no que es que estás irregular y que no los puede, que no los puedes arreglar vamos no te puedes ni sacar un nie. ahora la, la pregunta es la siguiente si yo voy a mi consulado y pido una prórroga de estancia legal aquí en España, ¿es factible? Sí. Según he escuchado, yo he visto ahí sí. Vamos por partes. Si quieres, te voy diciendo las preguntas. Sí, que es claro. Si consigues una prórroga, sería factible ahora el consulado. Vamos, va, te va a pedir el motivo, Eduardo. Mira, te claro. voy leyendo las preguntas que tienes. Si tengo que renovar toda la documentación, mira, el número, os digo una cosa: cuando os dan un número de NIE. Eduardo, cuando te dan sí. un número, que te, te he perdido la imagen, vente para acá si sí Ahora. Ahí, ahí mejora, ahí mejor. Escucha, cuando te dan un número de NIE, mmm, te, te es para toda la vida. Sí, sí. De hecho, en los nuevos NIEs que están dando ahora ya no viene fecha de caducidad. En los antiguos sí. En los antiguos NIEs te ponía válido hasta no sé dónde. Luego ibas claro. a renovarlo y te daban eh, otra vez siempre el mismo número con otra fecha. Ahora ya últimamente, que lo sepáis todos. En los NIES no están poniendo fecha, porque es que el número es para toda la vida. Vale. Ahora, no tenemos que confundir lo que es un NIE, que es un número de identificación de extranjero, con lo ¿Sí? que es un permiso de trabajo o un permiso de residencia. Son cosas distintas. Vale. Es cierto que cuando te dan un NIE, o sea, cuando te dan un permiso de trabajo o residencia, lleva implícito un NIE. Pero puede haber NIES que te lo han dado solo. Pues mire, yo me quiero a... Yo he venido aquí a España de turista y me quiero abrir una cuenta en un banco de, de dinero te dan un nie o yo quiero ser voluntaria de no sé qué o quiero te dan un nie pero no confundáis de verdad muy importante lo que es el nie con lo que es el permiso de trabajo y residencia es ya. cierto que mucho, en los permisos ya llevan un nie o el que pide la tarjeta roja lleva un nie vale pero el nie también sí, se sí. puede pedir por separado resumiendo sí deberías de renovártelo tanto el nie Tendrías que renovarlo ya. Ahí me quiero detener. Dime. Ahí me quiero detener, porque tú eh, me has sugerido eh, precisamente lo mismo. Yo fui antes de ayer a la Policía Nacional. Muy bien. Aquí en Granollers. Bueno, y la persona igualmente no, no está bien informada o bien... Eh, puede que sí. Pero me ha dicho claramente que esto ya está caducado, ya han pasado más de 10 años, tienes, tienes que hacer toda la documentación de nuevo. Entonces no sé hasta qué punto será real eso. Sí, sería a ver, pero no te no te pongas triste que no pasa nada. Sería, habría que renovarlo todo. Estoy de acuerdo con ese policía. De todas formas, haces muy bien, Eduardo, y, y os lo digo a todos los PrISLINES, contrastar toda la información. Por un lado lo que sí, os dice sí. la policía, el funcionario de turno, por otro lado lo que os pueda decir yo, lo que os pueda decir un abogado, lo que pueda decir otro youtuber, contrastar y luego vosotros sacar vuestras conclusiones, que es lo mejor. Ese es el mejor consejo que os puedo dar. Eduardo claro. lo ha mirado en la policía y yo estoy de acuerdo, tendrías que renovarlo, pero no te preocupes, que no pasa nada, lo puedes renovar. ¿Vale? Eso sí, antes del 5 de noviembre. ¿Vale, amigo? Entonces tendrías que renovarlo. Eso no te preocupes, que eso lo haces en un momento o en, o en tres momentos, depende de los funcionarios. Pero bueno, no nos vamos a poner en cosas de colas. El nie lo puedes renovar perfectamente. Ahora lo que tenemos que hacer ahora, lo más importante, tú has entrado como turista y ve oye y veo que te has estudiado muy bien las formas de entrar como turista qué? y quedarte. Sí, porque en la formación que has hecho muy bien explicadas, las conoces todas lo único vale. decías el permiso de, de residencia por trabajo eso de denunciar al empleador eso casi nadie lo hace ¿eh? casi nadie no lo no, no no no no me interesa tampoco no porque tienes que meterte en juicio bueno es un lío ¿Qué? eso que sepas que poca gente lo hace tú que es que de las cinco maneras cuál habías pensado tú porque tienes bueno respóndeme y seguimos eduardo yo pienso yo pienso que de las cinco formas con la que más encajaría sería una oferta de trabajo con un cargo específico, más especializado, vale, que no, no en una empresa tecnológica. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, mis conocimientos, creo que calzaría, por ejemplo, un comercial eh, especializado en, en automoción, bilingüe, eh, con conocimiento de comercio exterior, en fin, lo que yo he estudiado. Perfecto, muy bueno. Algo plan. así, muy buen plan. Te digo una cosa, ese es un camino legal, es un camino que existe y está mm. además en vigente, pues si no me falla la memoria, desde hace un año y pico, ¿eh? Que reformaron, de, creo 2015, perdonadme creo que es desde el 2015. Vale. Desde, pues, desde que reformaron la ley de emprendedores, antes no se podía, ahora sí. Que lo use más o menos gente eso ya yo os doy la información y, y os doy hasta el teléfono del Defensor del Pueblo para cuando nos atiendan bien que mirar como ahora en Madrid las citas vamos van volando que hace dos meses Vaya. estaban atascados vamos al grano qué necesitarías para eso tienes razón una cosa muy importante Eduardo eh, como eres de Chile tanto sí. a Chile como a Perú tienes totalmente la razón nos piden que el puesto sea de difícil ocupación no os lo piden no os piden ¿Ya? que en la oficina de empleo saque un papel que ese puesto no lo puede cubrir nadie de los paraos que hayan en ese momento apuntados vosotros podéis ¿Ya? optar sin necesidad de eso las otras personas podrían optar con ese papel un, en un próximo vídeo os explico cómo conseguirlo pero vamos al caso de eduardo tu objetivo conseguir una empresa que te quiera contratar eso siempre a todos es lo más importante conseguir a alguien que os quiera contratar un empleador puede ser una empresa o puede ser incluso una familia o una persona cuando una persona os ofrece el contrato de trabajo hay dos opciones lo que decía eduardo o volverte a tu país a arreglar el papeleo que es un rollo que ojalá algún día lo cambien para eso estamos haciendo los vídeos y presionando ¿Ah? o lo que dice eduardo agarrarse a la excepción que vale para todo el mundo ¿eh? no solo para chile y perú para todo el mundo lo que pasa que el eduardo tiene unas matices Agarrarse a la excepción que si tu puesto es eh, especializado o si te contrata una empresa tecnológica, ahí te lo arreglan en 20 días. En 20 días te tienen que contestar. E insisto, tecnología, en tecnología. 20 días, Eduardo. Y es que hay una cosa, para que veáis que la ley os protege: si en 20 días el Estado, la administración, los funcionarios no se han respondido, es que sí se llama lo que se dice silencio administrativo en Entonces, el caso de ser tecnológica la empresa qué cargos o qué cargo debiera ejercer uno en este caso pues tiene que ser un cargo eh, como dicen eh, especializado un cargo que digan lo tiene que hacer eh, este señor porque tiene unos conocimientos x y a mí quien me vale es este señor Señor Eduardo, en este caso, ¿ese tipo de empresa la podrías encontrar, Eduardo? Antes del 5 de noviembre, o mejor dicho, 20 días antes del 5 de noviembre. Salvo que vayas al consulado y te den una prórroga. También es cierto. Sí. Pregunto. Puntualmente, pregunto. puntualmente eh, yo estuve en conversación con una empresa aquí en España. Y la entrevista muy bien, tal y cual, y él está muy interesado en mi servicio, ¿cierto? Vio mi currículum, que cumplo con el, el perfil, sí. hicimos proyecciones, inclusive de un nuevo cargo, pero eh, entiendo que él dejó esa gestión en manos de otra persona que lo secunda, y porque él estaba de vacaciones. Y me responde un día que... Según dice el gestor que no se puede optar a un trabajo si no tiene el, el NIE, si tiene el NIE caducado. Bueno. Luego yo le informé y le dije mira esto funciona de esta manera. Hablé con un, un abogado, me informé y me dice que eh, Eduardo te puedo cortar un oferta. momento que no me regañen los PRILINES? le estoy dejando hablar, eh pero te corto un momento que se me va luego la onda. Ahora sí es. Eso no es problema. No Entonces, sé qué gestor dice eso, porque te yo te dice, digo una cosa. escúchame, Eduardo, te vas a extranjería sí. y renuevas el nie en una mañana. Te van a, la lo policía, y cualquiera la de policía vosotros, no me va a dejar. Sí, sí te van a dejar. Te van a preguntar el motivo por el que quieres renovar el nie. Eso sí, tenéis que pensar el motivo por el que renováis el nie. Es ¿Y lo único que el tienes que llevar tu pasaporte, el motivo por el que renuevas el nie. Y bueno, y que estás legalmente ahora aquí en España, como turista o como sea. Y el que ¿Cuál estaba... sería el argumento? Dime. ¿Cuál sería el argumento en claro, este caso? eso por eso estoy, por eso te he interrumpido. O sea, que el gestor no te diga que no te puede hacer el contrato porque no tiene NIE, porque el NIE te lo sacas en una mañana. Ahora, te digo, para sacar el NIE, ¿qué hay que hacer? Te vas a la policía que quieres un NIE. O a inmigración. El que esté fuera de España se va al consulado de España. Y el pasaporte en vigor identificación tal y el motivo por el que quiere usted sacarse el NIE Hay que argumentarlo, tampoco es que haya que poner la biblia, pues el motivo pues mire me van a hacer un contrato de trabajo y me piden un NIE ese puede ser un motivo totalmente Ajá. válido. o me quiero abrir una cuenta corriente aquí en españa y el banco me pide un NIE eh, a más de una ocasión os he dejado los comentarios en los comentarios eh, eh, lo que dice la ley Yo os he copiado incluso del gobierno de españa donde está Cualquier persona que tenga una razón socioeconómica eh, con España tiene derecho a pedir un NIE, número de identificación de extranjero. Entonces, vas a inmigración y dice: Mire, además yo ya tengo el NIE. Le dice: Mire, ya tengo el NIE. Lo que pasa es que me caducó. Deme uno nuevo. ¿Por qué quiere usted uno nuevo, señor Eduardo? Pues mire, me van a hacer un contrato de trabajo. O me quiero abrir una cuenta corriente aquí en España. Ya está. Ya. Entonces, paso uno, solucionado. ¿Vale? Lo que os digo hace un momento, hay gestores muy buenos, hay abogados muy buenos, y hay funcionarios muy buenos, pero también hay otros que son regulares. Sí, sí, sí. sí. Contrastar lo está haciendo Eduardo. Lo que Segue. me dice este señor, lo que me dice este señor, lo último que me comunicó, me dije, me dijo, Eduardo, para poder contratarte necesito el NIE físico que esté actualizado. Yo creo que estoy dentro de ese rango, ¿no? Sí, a ver, eh, eh, entonces ese señor lo que quiere lo que te está pidiendo no es un nie es un tie con t de toledo tarjeta de identificación sí, sí. de extranjero. son es el mismo número pero en el nie el nie es el número en sí que te lo dan en un papel el número ¿Ya? número de identificación extranjero nie y luego si tú quieres en tarjeta pides un tie tarjeta tarjeta de identificación extranjero lleva el mismo numerito pero va físicamente en una tarjetita cuál es la diferencia el que va en una tarjeta es el mismo número. O sea ¿Pero que es el. Sector... Sí, bueno, eh, cumple que ya va con una tarjeta. Como que ya están más comprometido con España. ¿Ya? Eh, ahí para el TIE, ahí a lo mejor si sí te piden ya el contrato de trabajo. Igual que te digo que el NIE te lo dan sí o sí, como un pequeño argumento. Tanto si estáis en España como si vais al consulado, para abrir una cuenta corriente, me quiero ir de voluntario a España, me quiero matricular en un curso. Quiero un NIE, quiero un número de esos. El TIE ya cuesta un poquito más. Es una tarjeta que lleva el número impreso. Una tarjeta o sea, con un DNI, pues una en tarjetita. Pero vamos, el, me hace el gracia w. que el, el otro, para hacerte el contrato, ese no se ha leído la ley de emprendedores. Le vas a decir de mi parte Uy. que sería la ley de emprendedores, que ahí no te pide que lleves un TIE. Ahí lo que te pide, porque te voy a decir una cosa muy importante, Eduardo, esta gestión la tiene que hacer el empleador. El, claro. el, la empresa o el, el gestor este de la empresa. Tiene que irse a inmigración y decir que quiero contratar a Eduardo por según la ley de emprendedores. Ya. No tiene que hacer la empresa. La ley de emprendedores. Sí, la ley y de en emprendedores. En este caso tendría que en este caso lo más lo más recomendable sería sacar el NIE en vez del TIE. Es que eh, el, si no tienes NIE no te van a dar TIE. Lo primero que hay que pedir es el NIE, que es el número, que es, te lo dan en un papel. Luego ya cuando tengas el contrato te darán la tarjetita con el mismo número. Pero que eso no o sea, lo que, tú necesitas el NIE, eso sí. Sí. El número. físico Un papel que demuestra que, que está actualizado. Mm. Y mira, luego te voy a pasar por Skype, te voy a pasar eh, la ley de emprendedores, para que se la lleves a ese gestor. ¿Vale? Te la voy a poner luego ahí. Ah, vale. A que, eso. Pero es el. Eh, veo que viste muy bien el vídeo de las cinco maneras de entrar como turista Sí, la, sí, sí. Es que Estamos no en la última fase. El pre -liner. El preliner, que no lo haya visto ese vídeo, que se lo mire cuando pueda un rato, es el vídeo de las cinco formas de entrar como turista a España y quedarte legalmente. Pues hay no. una manera que no está muy explotada porque hay mucho desconocimiento, pero es válida, te digo más, tú estás en Barcelona, Eduardo, hay un despacho en abogado, de abogados en Barcelona, te voy a buscar también el teléfono, me lo voy a apuntar aquí, que están especializados en esto, en este tipo. Vale. Te lo voy a dar luego, te lo busco y te lo doy porque lo lleva una mujer muy maja además y está especializada solo en esto solo hace en este tipo de residencias la de los 20 vale. días la de los 20 días que es muy buen camino que no lo use la gente porque días. no lo sabe Uf, pues por eso sería una maravilla claro no pero por eso me pongo a hacer estos vídeos porque si no la gente no lo sabe y donde va vicente va la gente No es verdad yo te voy a claro, dar claro. El, el despacho este y te voy a pasar la ley te digo más dudas que tenías por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo del curso de catalán. Ese eh. sería otro camino. Vale. Leo tu pregunta, ¿no? ¿Te, la, ¿Te parece o la lees tú, Eduardo? Sí, sí, no, lee. La leo. Pronto iniciaré un curso de catalán aquí en Barcelona. ¿Esto me sirve para calificar como estudiante? Este curso al menos dura un año. Pues sí, te sirve. Que lo sepáis todos los Prelines. Un curso Host... lo puede hacer una persona de cualquier edad. Da lo mismo que tengas 18 años, como tienes 88 años. ¿Vale? Para eh, eh, pa cualquier persona. Y un curso de catalán te puede valer perfectamente. La, mínimo que sean de para Veis la residencia. Te, te sirve para estar aquí como estudiante y poder trabajar a media jornada. Sería, digamos. Sí, me sirve. Sí, para trabajar como a media jornada solamente. Uy, que te pierdo eduardo ten cuidado ten cuidado ya miedo me da estás ahí. sí sí sí me dice conexión mal aquí pero sí, sí. todavía te escucho no te muevas mucho eso vamos a dejarlo como segunda alternativa si no te funciona lo de la ley de emprendedores o el gestor ese se pone muy pesado siempre te va a quedar la opción uh -huh. de matricularte en el curso de catalán hay que asegurarnos que ese centro está autorizado yo creo que sí sí es del ayuntamiento pues entonces va a estar más que autorizado y dura más de un año encima Sí, porque son tres niveles, el primer ciclo, después hay segundo ciclo con tres niveles más, o sea. Perfecto. Pues con año, eso, con mientras dure el curso, que va a durar años, aquí estás. Y pues lo único que hay puedes trabajar legalmente 20 horas a la semana, no 40. 20 horas a la semana. Sí, no las 40 claro. estándar, o las 38, que cada vez lo van bajando más. Pero bueno esto esto eh, del tema del, del curso de, de catalán quién tendría que cómo se llama valorarlo para ver la cantidad de horas los contenidos para certificar que efectivamente es válido para obtener la residencia o ya de un principio te dicen, bueno, usted está matriculado y ya cumple, ¿no? Yo me diría, claro, yo lo habría que testearlo en la oficina de inmigración de allí que tengan más cercana. No sé si en Ginás del bayers hay una oficina o hay no, en el en ayuntamiento. Habría que asegurarnos, claro. No vayas a ser que te matricules y luego de la casualidad que no vale. Ahora sí te digo una cosa importante, Eduardo, a esto préstame mucha atención. Este curso de catalán que puede valer perfectamente, habría faltaría verificarlo, Eduardo, que te pierdo. Ay, ay, ay, que le he perdido a, a nosotros. Sí, sí. Eduardo, que te he perdido. A ver. a ver. Ahora yo te escucho. Sí. Escúchame, que el curso de... Te... Sí. El curso tendríamos ¿Sí? que... Tendrías que hacerlo 30 días mínimo antes de que te caduque el permiso de estancia. Vale. Vale. Si te cambias el 5 de noviembre, matibula. la fecha límite para pedir que, que quieres optar a la visa por estudiante sería. 5 de octubre. 5, sí, pero eso es límite. Si lo haces antes, pues mejor. Pues, pues vamos un poco apurados de tiempo, ¿eh? Amigo. Ah, sí, sí, sí. Vamos un poco apuradillos de tiempo, ¿no? Bueno, sí. sí, porque estoy viendo el calendario. Y otra opción, pedir la prórroga del consulado. Sí, no, pero con el tema del curso, yo ya estoy casi, casi, estoy casi listo. Si conversé esta semana con la con la profesora. ¿Y la profesora de el el donde te las, dónde la has conseguido? Eh, bueno, la tiene el ayuntamiento ahí para hacer clase a toda la gente que quiere aprender más catalán. Y te pregunto una cosa: ¿le has, ¿le has comentado a ella para lo que lo quieres hacer esto? Sí, sí, le he dicho. ¿Y qué te ha dicho? ¿Es, es el curso autorizado? Muy bien, me dice muy bien ahora todo esto fue por encima ahora sí si le hago algunas consultas más yo creo que me dejaría más claro no claro sí sí o sea muévelo o sea a mí lo único que me está preocupando aquí son las fechas bien porque estamos a 28 de octubre o sea 28 de septiembre y para el 5 de Ah, bueno, es que es que el curso hay que pedirlo 30 días antes ya Mira, casi tengo, te diría casi. casi te diría una cosa mueve bueno muévelo en paralelo mueve en paralelo lo del curso con lo del gestor con lo del nie ya muévelo ya que sepas fecha límite para pedir lo del curso 30 Cinco. días y fecha límite para pedir lo de lo de trabajo como especialista 20 días un poquito menos ¿Vale? ya. Eso es importante por los plazos porque es que muchas veces por tonterías de plazo lo echan para abajo Sí, y sí. los que tengáis consultoría no lo dejéis para el último momento de verdad ¿eh? bueno aunque ya lo estáis viendo todos aprendemos a la vez pero bueno te veo bien hay que eduardo hay que asegurarse que ese curso vale escucha tienes que ir a la oficina de inmigración hay allí en Ginard del vallés alguna oficina de inmigración lo lleva la policía ¿Quién lleva todo ese no en, en Granollers está sabes, tienes que ir a Gran... el lunes vete a Granollers. Y, y lo que me estás diciendo que por un lado te vas a hacer el curso de catalán y quieres saber si ese curso te vale para quedarte aquí residiendo y estudiando y trabajando legalmente. Si está el centro autorizado. Suponemos que el ayuntamiento es que sí, pero es una opinión. Ya claro. quisiera yo saberlo así a la distancia. Seguramente. Eh, yo os digo que los centros suelen estar autorizados, suelen ser muchos. Son los centros que son presenciales. Siempre os digo que los cursos de PRI line no, porque son online, son a distancia. Los presenciales. No es este presencial. Los presenciales. Ese es presencial, ¿no? Ese es de Catalán, ¿no? Sí. Pues seguramente sí pero hay que asegurarnos y por otro lado al gestor ese vas a tener que luchar contra ese gestor le vas a sí. decir que se lea la ley de emprendedores y que tú te vas a coger a ese punto y que tienes que ser el, el que tiene que ir a inmigración ahí a Granollers a decir que te quiere contratar tampoco es muy complicado es ¿eh? rellenar un formulario eh, con tus datos tiene que poner lo que te van a pagar y tiene una cosilla que te tienes que mmm, eh, ¿Cómo te diría? Que tienes que estar, eh, creo que es un año con esa empresa. Sí, sí, los contratos son mínimo un año. Exactamente. Pero mínimo vamos son per un año. Perfectamente factible. Sácate el NIE, sácate también el NIE, lo que es el NIE, no el TIE, el NIE. No, el NIE, el NIE, el NIE. El NIE. Y luego el TIE ya, ya cuando tengas el contrato ya pides el TIE. O sea, y se lo dices vale. al gestor, pero el numerito va a ser el mismo, que no sea pijo Sí, sí. <risa> vale. Más dudas. Va, vamos enfocados, ¿no? Vamos enfocados. ¿no? Sí, yo te sí, voy a sí, buscar. Lo... Mira, por mi parte te voy a buscar el, el teléfono de estas abogadas de Barcelona que están especializadas. Justo este. Te lo digo por si te pone más pegas el gestor, ¿sabes? Por lo vale. menos te van a. Lo otro. Dime. Lo otro que me llamó mucho la atención es que cuando fui al consultorio a pedir el número de seguridad social porque yo no me acordaba ni mucho menos. Bueno, me sacaron un informe ahí y aparez, aparecen mis datos, mi nombre, la dirección. Y el número de seguridad social. Sí. Y al costado derecho dice activo. Entonces me llamó mucho la atención eso. Claro, pues igual puede ser, a saber, como ya has estado anteriormente en España, pero no me atrevería, o sea, yo ahora prefiero pensar todo peor y que luego sea mejor. Sí, ¿Supirías? sí, sí, sí. Claro, ojalá sea que estás activo, pero igual puede ser una errata. Vale, sí. No lo sé, Eduardo, no lo sé. Yo te quiero animar, yo a todos los prelines os quiero animar. Yo estoy aquí para ayudaros gracias, a los caminos legales, <risa> claro, no para. No, no, Eduardo, vuélvete a Chile, vuélvete a Chile, esto es terrible. Claro. A ver, estás mal aquí, Eduardo, díselo a los PRILLINERS. ¿A que no? Y tienes no, a toda tu familia, claro. Para nada, y si vas yo... a solucionar. Y escucha, el y en viene... el peor de los casos, en el peor de los casos, pues te aguanta los tres años o lo que quede, el año o los dos años y ya está. Eso en el peor de los casos. Sí. Hay una, os hice una sí, cosa de en... cómo vencer el miedo ponte en el peor de los casos mentalízate y ya está y te va a aparecer un pasillo sí, lo, lo que pasa es que no quiero estar ilegal ese es el ya, problema. bueno a ver no estáis ilegal eh, estáis lo que dice la ley irregulares no irregulares. sois delincuentes no habéis cometido ningún no, delito. Para nada. Claro, es que cometer un delito sería una ilegalidad no. esto es irregular no es vale no es, es, es un tema de papeleo es un tema de papeleo no es un tema de delincuencia claro por supuesto todos queremos estar bien lo que pasa que hay leyes que madre mía hasta que las cambien y ahora los políticos están más preocupados de elecciones y de otras cosas pero bueno aquí estamos ya. ayudando que mira alguna preguntilla más eduardo sí sí había, había venga había. había más sí sí dice una... conseguir un contrato de trabajo ahora tengo que esperar tres años para presentarlo no hombre esa sería otra opción lo que estás diciendo viajar a chile mira en el peor de los casos en el peor de los peores que no vale el curso que el tío este de la gestoría lo de la ley de emprendedores te pone pegas en el peorísimo de los casos te coges el, el contrato el precontrato te vas a chile lo luchas allí en el consulado y te vuelves ya con tu permiso de trabajo y residencia y a los dos años de estar aquí ya trabajando, si quieres, te pides la nacionalidad española. Mm. Bueno, mi hermana la tiene ya. Ya la tiene, y tú en cuanto lleves dos años, la vas a tener igual. Ojo, como estudiante, mm. no, tengo que decirlo también, como estudiante, no. Pero con el permiso ya. de trabajo y residencia, sí, o por lo de los vale. Tampoco quiere decir que si estudias, luego en el futuro no la puedas tener, pero vamos, me pongo ya en el peor de los casos. Avión, un billete vale. de avión y de vuelta y luchar con el consulado que no sé cómo irá cómo será el de Chile pero bueno se va luchando miro más hay más, otra dime dime hay otra consulta ahí que también me parece interesante hace poco bueno este, este martes pasado firmé un contrato con una residencia de aquí de abuelitos y abuelitas para hacer eh, trabajo social muy bien pero sin remuneración eso también valdría se me olvidó olvidado pues, decírtelo y muchas gracias mi hermana trabaja ahí ya varios años ya claro eso te podría si lo del curso de catalán no te valiera te podría valer eso Eso es esto es eso entra mira el que no tenga dinero para hacer un curso en españa y quiera venir como estudiante os lo digo ya prislines hay una opción b que lo contempla la ley que es venir como voluntario venís como voluntarios y estáis con las mismas condiciones que podía estar uno que está estudiando y os ahorráis el dinero de los estudios bueno el contrato yo ya lo tengo firmado ya por el gerente y todo ¿eh? nos perfecto nos faltaría lamento tener que buscar siempre las pegas nos faltaría ver eduardo si ese ese voluntariado valdría yo creo que sí otra cosa que tienes que llevar a, a, a sabadell me has dicho no o a, a Granollers Años. Pues lo llevas también, mire. Que me vale el curso de inglés este o me vale este voluntariado, ¿Qué es lo que me vale a mí. Y lo mismo, puedes trabajar lo único que 20 horas. 20 horas para voluntario y 20 horas para el trabajo que tú quieras. Que puede claro. ser en esa empresa, si quieres, o en otra, en otra cosa. Claro. Vamos, a, pero hemos avanzado, ¿no? Hemos aprendido mm. cosas, estamos aprendiendo cosas o no. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? no y lo digo también para Claro todo. que sí, claro. Vamos a entre, entre todos vamos sacando cosillas. ¿No? Mm, Escucha, sí, sí. te miro alguna cosa más que me has preguntado. ¿Ni el contrato de voluntario lo hemos visto. Dice, en una empresa. Bueno, lo del. Eso ya lo hemos tratado. Lo del NIE físico. Que sepas que el NIE sí. físico se llama TIE. Tarjeta. Es, lo, es el mismo número, ¿eh? Es un, Eso, mira, el TIE con tarjeta te lo dan ya cuando tienes el contrato. Vale. Para abrirte el contrato, para preparar el contrato, para abrir una cuenta corriente, te dan el NIE que es el mismo número pero en un papel en vez de ir en, un, en una tarjeta eso vale. a mí lo que me sorprende es que haya gestores como yo no sé quién es el gestor ni lo, ni me lo digas que todo esto no te lo diga un gestor joder que para eso le está perdonarme la expresión para eso sí, sí. Está, para eso está la empresa pagándole porque encima no es el gestor el que te va a contratar sí, el, lo, lo, lo, lo, que, lo que pasa es que esta gente yo creo que quiere sí, el, él el quiere, trabajo no quiere fácil. Líos, él no quiere ahora estudiarse la ley de emprendedores él quiere cobrar claro. lo que le pague la empresa claro bueno, pero así aprendemos más todos, ¿verdad, Eduardo? ¿Eh? Sí, sí. Ponte positivo que no va... Que vamos, que tienes muchas vías. Lo que quiero saber luego cuál es la que al final quedó. Cuando vale, luego ya estés, vale. eso, me lo cuentas, ¿vale, amigo? Sí, sí, de todas maneras. Claro. Ya lo, lo publicaré sí, hombre, ya y pues, haremos una otra conferencia. Ver, ya, pues, sabéis. Yo creo que lo hemos tratado todo, ¿eh? No estoy repasando eh, todo lo que, toda la información que No sé si había otra consulta por ahí. No sí, la estoy repasando. Las consultas, la lo del NIE, lo del contrato de voluntario, que el policía te ha dicho que lo renueves todo, yo estaría de acuerdo. No cuesta nada, renuévate el NIE. Pero pues si eso lo haces en dos mañanas, ¿no? Igual que vas a preguntar si el centro es autorizado, eso lo haces en dos mañanas. Que te informen de la ley de emprendedores, ¿vale? Ley de emprendedores. Sí, ley de emprendedores se llama. Apúntatelo, ley de emprendedores. Ya. Yo te la busco ahora si puedo, te la paso por Skype. Y te, y el por teléfono, favor, por favor. Y el teléfono te de las hacer. abogadas de Barcelona, espera, que lo pongo bien aquí. Esas dos cosas te voy a pasar yo. El teléfono de las abogadas de, de Barcelona y la ley de emprendedores. Esa, ¿Esa abogada de Barcelona te cobran de entrada? Bueno, o no lo después, sé. No, no, uno... a ver, no tiene nada que ver conmigo ni. O sea, yo todo cuando os digo aquí un nombre, no me no me pagan ni nada. Lo digo porque me viene a la cabeza y lo sé. No, Hombre, vale. supongo si que si luego la quieres que te haga los papeles te cobrará pero yo que, que creo que le hagas una llamadita consultándole tu caso pues yo la vi maja, yo la veo maja No, creo vale. que no te vaya a decir no, no, no y además uh -huh. está justo especializado en esto, en esto, no en general solo en ese tipo, en lo de los veinte Sí, días. Yo es te lo, lo busco, miedo que me esté da, es que lo guardé un día y digo esto a los preliners le vendrá bien ahora lo buscaré ¿Vale? Y la ley de emprendedores es fácil de encontrar. Ley de emprendedores o contrato de trabajo a los 20 días. O por, ¿Vale? Que lo tenemos todo, lo hemos tratado todo, porque están todas las preguntas, Eduardo. si quieres hacer alguna más? Las que tú me has puesto en Skype las tengo todas. No, tengo eh, resumiendo, tengo que irme a Extranjería, Policía Nacional, a renovar el NIE. Exacto. Aduciendo adu que. Lo necesito para un contrato de trabajo que me van a hacer, o en su defecto, para abrir una cuenta corriente en el banco. ¿sí? Exacto. O, o para ambas cosas, si quieres. Mire, para estas dos cosas. O ambas. Para que no te ponga ya pegas la funcionalidad es... del día. Más cosas, venga, vale. a ver si Segundo. tienes los deberes bien apuntados. Segundo, eh, consultar en extranjería también si el curso aquel de catalán eh, califica como estudiante para recibir. Exacto. Y también, ya de paso, ¿Y? el voluntariado. Y de paso, claro, el contrato. Y así tú ya eliges, de, pues mira, me trabajo, gusta más lo del catalán o sea, no me gusta más hacerme voluntario. ¿Cómo dices? Que sí, que le preguntan los dos. Si califica el curso de catalán y también si te calificaría de voluntario en la residencia. Ya, vale. ¿Será uno u otro? Los dos no los vas a poder vale. coger. Vale. Pero ya que vas, me, me, deja, la... me dejas con la moral en alto, ah. Como Créeme. tiene que ser. A ver, joder, es que para, ¿qué voy a hacer un vídeo para deprimiros. Os voy a hacer sí. un vídeo. No, no vengáis. No vengáis, bueno, que esto que es terrible. Diciendo, Ahora, yo me quedo aquí, ¿eh? Bien. Yo he venido de Venezuela y yo me quedo aquí, pero vosotros no vengáis. Yo llevo aquí 20 años. Es que te juro que ayer vi un vídeo y me deprimió hasta mí. <risa> te lo juro. <risa> vaya, vaya. De verdad. Dicen que es que yo digo la. Bueno, no, no voy a entrar, Eduardo. ¿Al ¿Alguna no, no, cosa no. más clara? Y el. Y, y bueno pues ya está yo también tengo deberes pasarte la ley de emprendedores y pasarte el teléfono de la abogada de, de barcelona especializada en las profesiones de difícil ocupación Vale vale Alguna vale. cosilla más antes de finalizar me voy a ir a no eh, quede clarísimo me voy quede a ir clarísimo. ahora mismo según os dejo aquí en youtube voy a conectarlo de instagram que entre en las consultorías de instagram que las, en Instagram las hago todos los días hasta ahora, más o menos. Pero claro, right. ahí, ahí no les dedico tanto tiempo como a ti ahora. Que lo sepáis. El okay. que quiera una consultoría se, se, profunda, se como la que hemos hecho con Eduardo, el que la quiera sí me tiene que poner su Skype. Viene en los comentarios o donde quiera, me dice su Skype o por el chat de Instagram. Y entonces yo le agendo como hemos hecho con Eduardo y ya es una consultoría profunda. Las de Instagram son más rápidas, más rápidas que yo sí, sí. eduardo encantado de haberte atendido Igualmente bueno, el gusto para mí y me ha ayudado un montón ¿eh? sí sí, aprendemos todos y a mí me gusta y te ayudo a ti a todo el que nos vea y por supuesto os digo ver otras opiniones también que eso es bueno también digo, cada uno uh, es... me recorrido un montón me recorrido un montón pero tienes y, las, op y... las, opciones, las opciones las tienes claras opciones sí y, y tranquilos que el que esté como turista y se le venza el plazo que no lo pueda solucionar no es un delincuente. No, hombre. Es un ciudadano claro, más que le falta un tema de papeles y se llama eso, lo llaman irregular. Pero tiene los derechos de sanidad ya. y de niños. Es lo único que sí. estás en situación irregular, por no has podido arreglar el papeleo. Bueno, pero para eso hay una salida que es pasar los tres años, casarte, etcétera, etcétera. O sea, que no es tan grave. Hombre, es mejor estar con papeles, porque así ya puedes trabajar con todos los derechos, está claro. Pero así no. es, es lo que quiero. Claro, pero que no, pero vamos, que yo creo que lo sacas. Vale, Eduardo, que escucha, yo a lo largo Esa, de la ya. tarde te busco estos dos datos importantes. La ley de emprendedores, donde te explica bien lo de los 20 días, la respuesta, que me gusta. Eso lo puso la ley, te digo por qué. Para que el Estado no se durmiera. Ya, para que cuando como. el funcionario se duerme, pues vale, pues si usted no le ha contestado en 20 días, es que sí. A que está bien hecho. Ah, sí. Claro, lo hicieron así queriendo. En 20 días, si no te, si, si no te es porque contesta, sí. a la empresa lo tiene que gestionar la empresa que te va a contratar. Y si en 20 días no la ha contestado, es respuesta positiva. Ah, bien. A que está bien, bien, bien pensado. Bien. Para que veáis que los españoles también tenemos los puntos buenos. <risa> claro. El legislador <risa> lo pensó. Digo, a un señor como Eduardo, que está apurado por sus plazos le vamos a meter en una cola también ahí y si luego pasan los 20 días y le caduca lo del turismo no sé qué pues mira si en 20 días no ha contestado la administración es que sí se llama que lo sepáis, para los estudiosos silencio administrativo positivo muy bien o sea que cuando el gestor lo haga si no le han contestado los 20 días pues es que sí te han dicho ya que sí Va. Eso te lo paso ahora Ahí. en la ley de emprendedores y luego se lo consultas a los abogados de Barcelona, que era una chica maja. Yo creo que unas consultas te las hace. Ya. Y si no, al gestor le das el teléfono de la chica, que se entienda con ella. Vale, vale. Eduardo, un saludo muy cordial. Prilines. Igualmente. Un saludo muy cordial, amigo. Prilines de todo el Luis. mundo. Prilines de todo el mundo. Voy a dejar que me tengo aquí de Instagram. Me voy a mirar ahora todos los chats, todo lo que habéis puesto en el chat, ¿vale? Ya. Ayudaros. Insisto, ayudaros entre vosotros, por fin, que si no, yo no doy abasto. También en los comentarios y en los chats, ¿vale? Muy gentil y muchas gracias, Luis. ¿eh? Muchas gracias Desde a ti, Eduardo. Mucho. Por... Y a partir del lunes, martes, estaré bien información a ver cómo me me ha ha informado. Ido. Por el Skype me vas manteniendo informado y yo te voy ayudando vale. también. Vale. vale. Pues muchas gracias, Eduardo. Vale. Y nada, Priliner, me voy a ir a Instagram. Que, que nada, que, que luego me leo los comentarios, ¿vale? vale y, y nos vemos en la próxima bien. emisión. ¿Vale? Y suscribiros, el que vea esto, siempre emitimos en directo. Por fin, suscribiros, el que no esté suscrito. Oh. Y like Así si os es. ha parecido. Suscribiros. Muy, suscribiros. De muchas todas gracias, maneras. muchas gracias por, por recomendarnos. Bien, Luis, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao. Que...